Hola, muy buenas a todo el mundo de nuevo Estoy aquí de vuelta Y hoy os quiero enseñar lo que he pedido hace tiempo Y me he llegado ahora Esta tarde Estoy muy contento, está aquí en la mesa ¡Uh! ha venido de Amazon, que he pedido ¿Vamos a verlo? ¿Me acompañas? ¿Quieres ver lo que me ha llegado? Venga bueno ya estamos aquí sorry este no es porque este es el viejo se me ha roto se me ha partido pero me ha dorado bastante cinco años estaba yo con él. cinco años pero bien lo he desmontado lo ha sacado los tornillos para aprovechar los altavoces porque suenan de maravilla y de verdad es que este auricular ya es mi número 2, el primero ha sido fijo, este se puede doblar ¿vale? y me ha dorado 5 años este, está muy bien este. Este tenía también conector, tiene radio, tiene bluetooth, tenía... <risa> <ha hecho> <risa> Vamos por el trabajo, por todos los sitios donde me muevo Pues me, me ha adorado bastante También tiene tarjeta SD mini Bluetooth Todo, tenía todo Así que este, plan Renove ¡Hala! <risa> Basura Bastante adorado Este, este paquete que me ha llegado Por cierto, este era marca de Blue Edio Está bastante bien, ¿eh? Me ha sorprendido con el sonido que... que tenía. Vamos a ver este, que también he pedido. Soy fan de <ríe> Blue Helio. No sé por qué, pero es que suenan muy bien. Me ha, me ha gustado. No quiero hacer ninguna publicidad de ninguna marca. Simplemente he comprado, he probado hace más de 7 años eh, estos auriculares. Me ha encantado con el sonido. Aparte que son tan grandes que, que cubren toda la oreja. Y, y nada que, eh, que he conseguido a, proba, a comprar otro más he probado el otro modelo y ahora toca plan renove así que ya está aquí el otro auricular de Blue Bluedio aquí está el Bluedio turbín este ya no viene con la tarjeta SD como el otro que tenía yo antes pero tiene también radio tiene bluetooth actualizado 5.0 el diámetro de de, de altavoces 57 milímetros que son 5,7 centímetros eh, por lo visto aquí lo que dice en standby tiempo mil horas y la bluetooth música sobre las 30 horas Habrá que verlo, habrá que comprobarlo, porque en estos auriculares que yo tenía, me duraba pues una carga que cargaba, aparte que tenía tarjeta SD también, pues un día y medio, dos días. Entonces cargaba cada día, un día sí, otro día no. Y, y, y escuchaba música, 24, bueno, 24 horas no, pero más de 10 horas al día seguro. Por el trabajo, por en, en el transporte público y todos los sitios donde voy. Así que vamos a abrir, ¿quieres abrir?, ¿vamos a verlo?, ¿me acompañas?, voy a abrir el paquete y vamos a ver lo que hay dentro, bueno, acaba de abrir, vamos a verlo, bueno, ahí están. Sí, señor. No, no es tan, tan tan pesado, ¿no es? Pero muy bien. Metal por dentro, un, un aro de metal. No se doblan, eso está bien. Aquí las que se doblaban, pues a veces no se, no se adaptaban a las orejas, porque se, se doblaban para otro lado, bastante bien, parece buena calidad, plastic fantastic, como siempre en todos los sitios, pero bueno, estoy muy contento porque tiene este aro de metal, que es lo que me gusta mucho, igual que el, en el modelo anterior, tenía un, un aro, pero se me ha partido por parte de, al, al girarlo, se me ha partido el cable y ya no se oía por un lado entonces <ríe> y por eso ya lo desmonté lo, totalmente y, y para investigar a ver lo que había dentro la batería que hay de litio dentro luego ya la placa base que viene dentro con, con, con, auricula, digamos, con los altavoces eso lo aprovecharé para otros sitios pero mirad estoy, estoy sorprendido 36,99 37 euros me ha costado y no está mal, eh. No está nada mal. Porque unos altavoces como esto de una marca, vale, que es una marca Blue Audio, que no es tan famosa, pero llevo ya con estas más de 7 años. Tío, y os comento que realmente está el sonido muy bueno. Y una marca de estas más o menos parecida de tamaño, unos Philips, unos Sony, tú miras, y cuestan más de 80-90 euros y no lo sé, yo no sé como vosotros, pero yo es que no voy a pagar unos 80-90 euros, eso es mi opinión personal, vale no, no, no critico a nadie nada pero simplemente yo prefiero una cosita, que me dure años y que cuesta a mitad de precio de los, de, de los precios normales de la marca que... Es una marca, sí, pero de otra no, desconocida, pero bueno. Pero me vale, para lo que yo realmente necesito, me vale. Así que bueno, pues vamos a intentar encender, cargarla. Voy a averiguar cómo es, cómo funciona, y os enseñaré en breve un momento. Bueno compas, aquí de vuelta, el auricular está aquí. Ya veis... Y tiene una entrada de, de cargador, mini USB, USB. Se carga por aquí. Por aquí se enciende, apaga, subida volumen, bajada volumen. Y aquí el mismo volumen, sujetándolo, manteniéndolo, puede pasar al siguiente pista de la canción. Para encenderla hay dos opciones, digamos que una vez que apretáis y mantenéis... Os dirá, dirá aquí en, en altavoz eh, Power on Y si mantenéis eh, pulsado Os os entrará en el Bluetooth Que os dirá ready to pair Entonces ahí es cuando se encienderá todo este fijo azul Y el botón Y entonces ahí es cuando tiene que coger el móvil Y configurar los Bluetooth Y buscar aquí que aparecerá T-Motion De este tipo de, de de aparato en algunos son blue edio, blue solo aparece. Bueno, pues eh, así de todo. Si queréis, vamos a, a, a probarlo y os verá cómo Power on. Ready to pair. ahí está la luz azul. Es cuando había que entrar en su móvil o la tablet y configurar con Bluetooth, activarlo. Y ya está. Y si y una vez que apagáis, es simplemente sujetar. Power off. Y ya se apaga. Ya está. Así de todo. Ha sido fácil. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribirse, no olvidar, darle a la campanilla. Y si vais a cambiar auricular hacer esto. Hacer esto con el viejo. <risa> Basura.